Mi nombre es René Castillo, soy animador. Yo empecé haciendo animación hace 25 años, más o menos. Yo empecé haciendo animación stop motion, eh, animación cuadro por cuadro. Pues yo vine aquí a este festival en el 98 por primera vez. Hice un cortometraje que se llama Sin Sostén y ese fue selección oficial en el festival de Cannes. Y, y estando en ese festival un chavo me dijo, oye, ¿vas a ir a Nessie? Y yo dije, ¿Qué, ¿qué es eso? El festival de animación más importante del mundo. Y yo, ¿cuándo es? En una semana. Y yo, perfecto. Y estuve unos días en París y de ahí me fui. Vine aquí a Nessie. No, Mi película no estaba en competencia, pero sí, descubrí el festival más bonito de animación. ¿no? Es el festival más grande, viene gente de todo el mundo. Pues gente que tiene esta pasión pues, ¿no? Por, por la animación. Este festival empezó como una sección de animación en el festival de Cannes y fue tan bueno que al año siguiente escogieron este lugar y aquí lo empezaron, uno de los fundadores fue Norman McLaren que es uno de los animadores leyenda digamos de Canadá que empezó con toda esta animación como a un nivel experimental y, y que pues ahora sí que es un, es un referente pues no de la animación, este, este festival tiene mucha mucha mucha historia. Arriba de 5.000 cortos eh, aplican cada año y de esos escogen alrededor de 100 eh, trabajos en competencia entre largos, cortometrajes, eh, cosas de publicidad o series de televisión. Por supuesto todo de animación, <ríe> Entonces, es digamos como la característica principal. Además tiene un mercado que se llama Mifa, que están las empresas más importantes ofreciendo ofertas de trabajo, sus proyectos, conferencias y, y la parte pues, el corazón del festival, que es la competencia, justamente. Eh, como te digo, compiten muchos, llega un jurado, que son siempre pues, también leyendas de, de la animación, o gente muy importante, y se otorgan los premios. Es complicado ganar un premio aquí, es complicado que te seleccionen. De hecho, este año por primera vez hay dos cortometrajes mexicanos en selección, lo cual es un logro enorme. Uno de mis cortometrajes fue selección aquí, eh, hasta los huesos, y ganó tres premios aquí, lo cual fue así increíble. En el 2001 cuando vine estaba feliz de estar aquí, y cuando ganó para mí era así de, no lo puedes creer, pues, ¿no? Eso es así como increíble. Y luego me invitaron de jurado, yo fui jurado aquí en el 2002 y también es increíble pues, ¿no? Fraud te tratan también de una manera increíble. Así es que tengo unos recuerdos bien bonitos de este festival. Han sido experiencias eh, pues bien, bien grandes, pues, ¿no? Bien, que no se te olvidan. ¿Cuánto daría porque tú estés a mi lado? Pero sabes que me conformo con saber que tú piensas en mí. Aquí las relaciones amorosas siempre ocupan un primer plano. Las mujeres juegan al amor. Mi primer novio allá en el Cerecho fue el Rana. Muy buena onda, pero muy posesivo. Y me decía que, que imaginara yo que estaba en Acapulco. Yo soy Carolina Corral, directora del cortometraje animado Amor Nuestra Prisión. Últimamente hago mucho documental independiente, después de una larga historia con la Academia la abandono porque no me es suficiente contar mis historias a través de un texto escrito y empiezo a hacer documental con mi productora Magali Rocha. Estoy presentando un cortometraje que se llama Amor Nuestra Prisión que está en competencia en la sección Perspectivas 1 es un cortometraje de animación, son técnicas diversas, es cut-out, pero está mezclado. Es un documental que habla sobre el amor en la prisión, son reflexiones de diferentes mujeres privadas de su libertad que hablan sobre lo que significa el amor para ellas estando en esta condición. Con ese chavo yo me pensaba casar. Su mamá ya me había llevado el vestido. <risa> eh, hace ocho años que trabajamos en esa cárcel, y la historia empezó reflexionando con ellas sobre los amores que tenían adentro de la cárcel. Ellas pueden visitar a los internos del penal varonil. Y entonces yo le propongo a los estudios Animatitlán, a mi colega Luis Felipe Aganís, que es el animador de este proyecto, que hagamos un documental animado sobre la cárcel. Yo ya llevaba haciendo varios documentales dentro, pero de una forma muy limitada, no, no te dejan pasar la cámara a muchos lugares. Y entonces la animación nos permite imaginar la cárcel, entrar a donde queramos y además alimentar esta idea del amor romántico que da para mucho en la animación. También les dimos talleres de teatro a las internas del penal para que empezaran a imaginar y parodiar sus propias relaciones amorosas, para que empezáramos a problematizarlas, a politizarlas. Y después de grabar, de, de, después de los talleres de teatro, hicimos un guión escrito, que después fuimos reduciendo, uh, grabamos con ellas entrevistas adentro de la cárcel. El guión final eh, resultó de las entrevistas que les hicimos, las recortamos y quedó la esencia en el cortometraje. A partir de ello, yo platicaba con el Fendi P. Alaní sobre la situación de la cárcel, le enseñaba fotografías. Y le dejé total libertad para imaginar, desde su talento como animador, a él y a su equipo, a que realizaran la parte de la animación. Querían relaciones sólidas. Pues si ese es el requisito, con tal de no estar sola aquí como perro, cometen la estupidez de casarse con alguien que no conocen. Es inestable emocionalmente, cambia de marido. La animación nos tomó cerca de un año y fue un poco un experimento que iba avanzando conforme podíamos financiarlo. Tuvimos el apoyo del Fonca, la beca de jóvenes creadores. Animatitlán avanzaba y animaba conforme podíamos. Fue un guión un poco experimental y que se hizo en el camino con las posibilidades que había. Y ese proceso también está padre, no estaba súper pensado de inicio a fin, lo fuimos construyendo juntos. La razón por la que vimos a Danesí es porque me parece que es el encuentro de animación más importante del mundo, porque es el único lugar que conjuga tanto el talento artístico, como los animadores, los ilustradores, los directores, con el talento de producción, el talento económico. Vienen distribuidores, vienen canales de televisión, vienen broadcasters, el punto de encuentro entre la creatividad y la parte financiera para desarrollar los proyectos. Por eso considero que es importantísimo venir a NETI. Es el sexto año que venimos y es el cuarto año que ponemos un stand en el mercado internacional del festival. La presencia que estoy viendo de México en, en ANSI en el 2017, la verdad es increíble. Para empezar, Guillermo del Toro está de padrino de MIFA. 35 mexicanos vinieron, están enseñando cosas probaditas del del talento y sabor que tenemos en México y más que nada eh, lo que me está encantando es esa unión de Latinoamérica en apoyar al talento mexicano y que ahora en Europa también estén empezando a apoyar y empieza a sonar el, el talento mexicano, el tambor del talento mexicano se empieza a oír por todos lados, entonces es increíble. Muchas gracias. ¡Salud! ¡Salud!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 Yo estoy presentando dos proyectos, el primero es, se llama El Hijo del Jaguar, Son of Jaguar para Google, Google Spotlight Stories, es un cortometraje de realidad virtual eh, de un luchador mexicano y mi idea era que con los gogles de VR, eh, obligo a que la persona que se los ponga se vuelva mexicano y se vuelva luchador. Estoy presentando... Desarrollo visual de la próxima película, esperemos, eh, Kung Fu Space Punch, que es una película que trata en la frontera de México y Estados Unidos, en el espacio con Kung Fu. Entonces estamos presentando esos dos proyectos eh, y creo que Chansi se anuncia otro proyecto que voy a estar desarrollando. Todavía no me han confirmado, pero vengo súper feliz a, a presentar todas estas cosas.